Buongiorno cari amigo, da Pablo, el giorno de hoy, <ríe> siempre en la montaña, en la montaña, Medellín, la capital de la eterna primavera, el día de hoy, o el giorno de hoy, voy a, voy a fare ¿qué cosa hago? Porque aquí estoy hablando español, italiano, lo comparto con toda mi gente hispana, aunque italiana, el giorno de hoy voy a fare tres ejercicios per la gamba con el gradino, con un gradino o una panca, o una silla lo todo lo que tú encuentres en tu casa que sea que sea un poquito alto te servirá para este ejercicio solamente serán tres ejercicios lo voy a repite una vuelta y tú a casa lo repite una dos tres aunque cuatro vueltas ok primo iniciales eh, me hidrato un poquito ah, rica esta agua rica rica rica con porque fa caldo fa caldo cual la terna primavera eh, estos tres ejercicios te van a ayudar eh, no solamente a la gamba, aunque te van a ayudar a, a, a tonificar eh, un poquito el, el glúteo, glute, porque cuando alenamos cuando gamba, aunque alenamos el glúteo. Ok, perfecto. Muevo un poquito el pie muevo el pie me piego nuevamente, exiendo, salgo, exiendo, salgo, cendo salgo perfecto perfecto ok vamos a fare no vamos a a fare un pequeño recalmente vamos a fare 30 jumping jack 30 jumping jack lo voy a fare qua dietro para que si lo faccio de punto avanti salgo de la cámara 30 jumping jack 30 30 3 2 1 via 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 in più 1 2 3 4, 5, 6, 7, 10 en più. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 uh, Perfecto Nuestro primo ejercicio Nuestro primer ejercicio Sul gradino Sul gradino Ok Me paro a una distancia de un metro Y se va Vamos a meter el pie avante vamos a salvar esto vamos a saber esto uno y echando. cambio ta, ok, eso un salto ta, amortiguo extiendo nuevamente va si va uno, dos, salto ta. ok perfecto hemos hecho lo hemos fatto tres veces, vamos a hacerlo eh, seis veces en più ok va uno due salto ok perfetto nuovamente nuovamente Ta. Ta. salto salto salto ok 5 5 5 5 1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 9 8 8 8 9 no es el último, el último, el último no te dimenticare de cambiar el pie porque si hacemos 10 con una, 10 con la otra Tú a casa fai la otra de 10 con la otra gamba Ok Facho pausa Este es nuestro primo ejercicio Como les recuerdo Lo fachamos con con destra luego con sinistra Ahora eso Otro ejercicio muy simple Que podemos hacer a casa O aunque el la palestra ¿Qué fachamos? Pie de avanti, pie de avanti Un pie de avanti Andiamo piede dietro guarda che facciamo su e scendo su e scendo due su tre quattro cinque sei sette otto nove dieci ok? Esto sí si lo voy a hacer con otra. Cambio de gamba, cambio, cambio, cambio, cambio. Cambio. Se siente la fatiga, ¿no? Todo este esfuerzo vendrá pagado, te lo digo yo. 3 2 1 ¡Vía! 3 1 2 3 4 5 6 7 arriba 2, 8 9 en 10 uh. esto es real es se siente no? se siente la fatiga uh. ahora que hacía tres ejercicios, vamos a hacer 4, 4, 4, 4, 4, salgo sul gradino y faccio esquadrato, ok, salgo sul el gradino, 4, salgo, eciendo, me siento, ok, este. vamos a fare 10 voltios, 3, 2, 1,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 pero último vamos a hacer laterales puesto real aunque yo me estanco tú te estanca pero con este esfuerzo vendrá pagado. vamos, vamos andiamo carro andiamo raga andiamo people uh, no se mola più ok nuestro último ejercicio nuestro último Abro grande, abro grande, voy a escendere, 3, 2, 1, via, 1, 4, 2, 3, que el ginocchio no supe la punta del pie, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Uh, que velo, que velo, que velo a eso Cambio gamba Cambio, cambio, cambio, cambio Cambio, cambio, cambio. No se mola più No se mola, no se mola Un saludo a toda la gente que nos guarda Desde Italia, España, México Todo el mundo Italia Oro grande 3, 2, 1 Vía. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 en piú, 1 en piú, me quedo, 1, 2, 3. Gracias a tutti por guardar estos ejercicios, fui sin más, les recuerdo, todo lo que fai hoy, domani se vedrà, no dimenticarte de far stretch, Sóprate te lascio el lío cómo hacer stretching después de estos cuatro ejercicios para elaborar eh, la gamba en, en la casa, en la palestra. A estos ejercicios, aunque tú le puedes añadir un peso con dos manubri, con dos botellas de agua, con cual cosa de un disque. Lo importante que tú labores a tu ritmo y si a mejorar, debe modificar siempre la intensidad, porque si no, el cuerpo se mantiene siempre su la línea del confort siempre el esteso si voy a mejorar voy a hacer una vuelta que alineamos superar nuestro límite ejemplo hoy he hecho 30 no? 30 la próxima vuelta hay 32 pero a hacer 32 32 aunque 31 porque ciertas aunque una marca, una atleta cuánto nos ci vale para romper 5 o 2 milésimas de segundo anni ani. Por cuello, inicia piano, piano, piano, piano, siempre a tu ritmo. Le recuerdo, todo lo que falló hoy, domani se verá. De cuore, Pablo.